Ok, mi gente, en este video vamos a ver cómo se pega un video, cómo se inserta un video de YouTube en un archivo HTML. Es algo súper fácil. Nos vamos a ir a YouTube y vamos a buscar el video de nuestra preferencia. Cogemos cualquier video. Mi en este video vamos a ver cómo se recorta okay, vamos a pausar una el video. imagen en Word. Entonces nos vamos a, a... Vamos a darle a compartir. Se va a generar una URL, no es esa. Luego le damos a insertar. Nosotros vamos a hacer lo que se llama un video embebido, el, el embed. Entonces ustedes ven ese código que está aquí. Yo lo sombreo. Y le doy control C. O clic derecho copiar. Y me voy a mi archivo HTML y lo pego. Ok, está muy grande. Déjame poner una parte de abajo. Ok, ahí yo tengo iframe. Es el tipo de etiqueta que abre aquí, ¿verdad? Y cierra. Tengo width y tengo height. Esto es ancho y altura del video. Y esa es la URL del video. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a darle a guardar. Y vamos a darle a ejecutar video. Miren cómo se ve el video en mi archivo HTML. Si yo quiero hacer algunas modificaciones como el ancho, vamos a poner que me interesa que el video esté más grande. Como mi video mide 560, vamos a aumentarle 300, vamos a poner 860 de ancho. Y aquí le aumentamos 300 más, serían 600. Salvamos y luego le damos a ejecutar. Vamos a ver que nuestro video ahora está más grande. Si se fijan, lo ven. Vamos a darle a play al video. Ok, mi gente, en este video vamos a ver cómo se recorta. Ok, mi gente, así se inserta un video de YouTube en un archivo HTML.